Hola amigos. Cada día, con nosotros, aprende un poco más de conocimiento. Cuando pensamos en los enemigos de Israel, solemos pensar en sus vecinos del Medio Oriente o en la Alemania nazi. Sin embargo, hay otro enemigo que los mantiene en guardia. Eso es Rusia. ¿Por qué es eso? Averiguémoslo juntos. Antes de la existencia de un país llamado Israel, el pueblo judío tenía que vivir en toda Europa. En particular, el Imperio Ruso alberga la población judía más grande del mundo, con alrededor de 5 millones de personas, lo que representa el 5% de la población, según el censo de 1897. Como en otros lugares, los judíos son discriminados por sus diferencias culturales y religiosas. Especialmente el periodo del zar Alejandro III. Este emperador, como su abuelo, quería que toda la población siguiera el cristianismo ortodoxo. Por lo tanto, los judíos que son considerados paganos, para poder vivir en paz, deben convertirse al cristianismo o ser excluidos. Durante el reinado del rey Alejandro III, se extendió un movimiento antisemita con el término pogroms, traducido como, destruir. Los judíos estaban sujetos a restricciones en la educación, confiscación de propiedades, quema de casas, deportación o asesinato. Eso provocó que cientos de miles de personas emigraran. La mayoría de ellos fueron a los Estados Unidos. En 1917, durante la Revolución de Octubre, los judíos se unieron al partido bolchevique de Lenin para luchar por derrocar al régimen zarista. Después de eso, muchos se convirtieron en líderes de los partidos. Cuando Lenin murió en 1924, Stalin llegó al poder. Llegó a cabo una gran purga contra las facciones opuestas. Entre ellos estaba el exterminio de los principales líderes soviéticos que eran judíos. Sin embargo, la Unión Soviética bajo Stalin promulgó la Ley de Sanciones con Antisemitismo. La ley dejaba claro que cualquiera que discriminara a los judíos podía recibir la pena de muerte. Por lo tanto, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, unos 450.000 judíos se unieron a la Unión Soviética para luchar contra la Alemania nazi. Aunque ya no son discriminados como antes, todavía quieren una patria propia para preservar su religión y cultura tradicional. Con la aprobación soviética, decenas de miles de personas se mudaron a Israel con otros judíos europeos después de la Segunda Guerra Mundial. En 1948, Israel declaró su independencia y la Unión Soviética fue el segundo país, después de Estados Unidos, en expresar su reconocimiento. Stalin accedió a la emigración de los judíos porque esperaba que se convirtieran en un país socialista en el Medio Oriente, contra la influencia de Gran Bretaña y sus aliados en la región. Por lo tanto, en la guerra con los países árabes, la Unión Soviética y los aliados apoyaron muchas armas para ayudar a Israel a ganar. Sin embargo, todos sus esfuerzos no rindieron frutos. En 1949, en las elecciones del primer mandato de Israel, Mapai, el partido que lideraba la resistencia, llegó al poder. Ben Gurión se convirtió en primer ministro. Quería mantener relaciones exteriores equilibradas tanto con Occidente como con la Unión Soviética. Significa tener buenas relaciones tanto con Occidente como con la Unión Soviética. Sin embargo, solo unos años después, la política cambió rápidamente. Israel se inclina completamente hacia Occidente. Existen dos motivos principales para esto. Primero, la cantidad de judíos que viven en los Estados Unidos es muy grande, alrededor de 5 millones en 1950, mucho más que la población de Israel en ese momento, solo un millón de personas. Eran personas que habían emigrado en décadas anteriores debido a la opresión del zar ruso y los europeos. Por lo tanto, Ben Gurion quería traer el apoyo de los judíos en Estados Unidos para consolidar el poder y fortalecer la fuerza de la nación. Para convencerlos de venir a Israel a establecerse, tuvo que poner fin a las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. En segundo lugar, Ben Gurion exigió 3.000 millones de marcos alemanes, o alrededor de 7.000 millones de dólares en dólares estadounidenses de hoy en compensación por los crímenes que Hitler había cometido contra los judíos. Para recibir ese dinero, Israel debe estar cerca de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, los tres países que ocuparon Alemania Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Ese dinero es extremadamente importante para Israel. Debido a que Israel se acababa de establecer, todavía era difícil. Por lo tanto, se convirtieron en aliados de los países occidentales durante el período de la Guerra Fría. Por el contrario, la Unión Soviética no pudo convencer a Israel de que se pusiera de su lado, por lo que dejó de convencer. Apoyaron activamente a los países árabes para expulsar a los judíos durante las guerras de 1956, 1967 y 1973. Después del colapso de la Unión Soviética, las relaciones entre Israel y Rusia se normalizaron. Sin embargo, la relación entre Rusia e Israel ha experimentado muchos altibajos. En la década de 1990, Rusia permitió que los judíos salieran de Rusia hacia Israel. Su éxodo a gran escala ha acercado a los dos países. Hoy, el 20% de los israelíes pueden hablar ruso. En 1999, Israel criticó a Estados Unidos y la OTAN por realizar ataques aéreos en Yugoslavia porque durante la campaña del holocausto nazi, los judíos tuvieron que huir a todas partes y fueron protegidos por los serbios. Se ha ayudado a muchos políticos israelíes ancianos, por lo que han mostrado su gratitud a los benefactores criticando a la OTAN. Después de este evento, Estados Unidos estaba extremadamente enojado. Rusia está contenta de tener otro país de ideas afines. Israel luego ayudó a Rusia a acceder a los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Esto hace que la relación entre los dos países sea más estrecha. En 2014, Israel adoptó una postura neutral sobre la anexión de Crimea por parte de Rusia en una reunión de las Naciones Unidas. Eso demuestra la política de mantener el equilibrio entre Rusia y Occidente. Es decir, Israel quiere tener buenas relaciones con Rusia y Occidente como antes. Sin embargo, entre Israel y Rusia siempre hay conflictos relacionados con los estados árabes. Porque están en lados opuestos. En particular, Rusia es un importante exportador de armas a los enemigos de Israel, especialmente Siria y el Líbano. Esto es como el acto de apuñalar por la espalda. Cada vez que Israel produce alguna arma moderna, Rusia vende a los enemigos de Israel armas de combate más modernas. Además, en los últimos tiempos, Israel se ha estado preparando para implementar un gran proyecto para exportar gas a Turquía y Europa. Este plan ayuda a Europa y Turquía a evitar depender de los suministros de Rusia. Eso conduce a una competencia directa de intereses. Por lo tanto, los líderes de las dos partes quieren una relación pacífica y amistosa. Pero por el bien de la nación, se vieron obligados a convertirse en adversarios. El vídeo termina aquí. Gracias a todos por verlo y darle me gusta. Si encuentra útil el vídeo, por favor denos un me gusta y suscríbase al canal para apoyarnos. Adiós y nos vemos de nuevo.